Hola, bienvenidos a nuestros videos de señales 101, en el video pasado vimos transformaciones de las señales en el tiempo, especialmente vimos inversión en el tiempo, hoy veremos desplazamiento en el tiempo, comencemos entonces. Como les mencioné veremos desplazamiento en el tiempo, ¿qué es el desplazamiento en el tiempo? Si tengo una señal, la puedo o adelantar o atrasar con respecto a la otra, o a su versión original. ¿Cuándo vemos este efecto? ¿Cuándo lo podríamos hacer? Si estamos viendo un programa de televisión y nos damos cuenta que el audio y el video no están sincronizados, sino que uno llega adelante del otro, o uno retrasado, como lo queramos ver, uno, un, la única operación que se puede hacer en tiempo real es retrasar una señal, no la podemos adelantar. Entonces, si por ejemplo el audio está llegando primero que el video, lo que podemos hacer con el audio es retrasarlo un poco de tal forma que se sincronice para que quede bien el movimiento de los labios con la imagen que se está proyectando. Para eso sirve el, el desplazamiento en el tiempo. Veamos unos ejemplos. En este caso, nuestra señal en negro es la señal original. Ese es el eje tiempo. Entonces, si yo le digo, ah, adelantes en el tiempo, o sea, si va a suceder en 1, que suceda en 0, o sea, que sucedió un tiempo antes, sería la señal F de T más 1. Estoy haciendo un desplazamiento en, en el tiempo, estoy adelantando la señal en 1, y sería mi señal que está en rojo. Nuevamente, tomo mi señal original, que es la que está en negro, y quiero retrasarla. No quiero que suceda en 1, sino... Un segundo después en 2, lo que hago es F de T menos 1. Tengo un retraso en el tiempo y la señal esta que sucedía en el segundo 1 va a suceder en el segundo 2. Y eso es un retraso en el tiempo, un desplazamiento. Entonces se puede, la señal se puede tanto adelantar como retrasar. Y esos son los desplazamientos. Veamos un ejemplo más detallado. Se podría pensar gráficamente. Que si tengo f de t menos t0, con t0 un número positivo, o sea, f de t menos 4, por decir alguna cosa. f de t menos 4 significaría que el tiempo, luego le estoy restando 4. O sea, que la señal se va a mover hacia mi, mi izquierda, hacia un valor negativo. Eso no sucede así. Lo que está pasando es que el, re, el retardo hace que la señal no suceda en el tiempo que es, Sino un tiempo posterior. En este caso el retardo sería de T sub 0, que para nuestro ejemplo sería solamente 1. Lo mismo sucede con la señal cuando se adelanta. Entonces uno dice t más t0 t a ah, súmele un valor positivo a la variable, entonces no está acá, sino de, la hacia la derecha, lo cual es incorrecto. Cuando le sumo t0 significa que la señal la estoy adelantando en el tiempo si T0 es un valor positivo estoy haciendo un adelanto de la señal, si la señal original es la que está negro y le subo un valor de T0 que en este caso es de 1 la señal que va a suceder acá realmente sucedió un segundo antes o sea, todo lo que sucede en esta, esta señal que se acabó, no sé, en 4 y, y medio aquí se va a acabar cerca de tesis medio, ¿por qué? porque se me adelantó veamos una explicación un poco más detallada porque puede llegar a ser un poco confuso esa es la señal original en el tiempo, lo que yo hago o lo que suelo explicar es mi eje cero, mi tiempo cero es el hoy o el ahora todo lo que esté adelante del tiempo cero es el futuro que va a ser un retraso en la señal y todo lo que sé en la parte negativa es el pasado que va a ser un adelanto de la señal. ¿Cómo hace que el pasado es un adelanto y que el futuro es un retraso? Veamos mi explicación. Supongamos que eso es un evento, no me interesa el, el evento en particular. Y aquí, esto, cuando arranca esta señal hace una, una unidad, yo puedo decir, ¿qué pasó con el paquete que me tenía que llegar, el envío que me te, tenía que llegar hace un día y no me ha llegado? Y si resulta que el paquete que me tenía que llegar hace un día no, no me ha llegado, me llega dos días después, significa que hubo un retraso en el paquete, se demoró, se retardó. ¿Y cuánto se retardó? Tenía que llegar hace un día, otro día, dos y tres días, el retardo es de tres. O sea que el paquete que tenía que llegar hace un día, va a llegar en el futuro. Dos, tres días después, por lo tanto el futuro es un retraso, si la señal sucede en el futuro o va a suceder en el futuro significa que tuvo un retraso, veamos el otro sentido, esta es la misma señal y supongamos que yo quiero ver un programa de televisión y me dice ese programa se acaba en un segundo, si ese es la hora o en una hora, en una hora se acabará ese programa pero si el programa fue adelantado no se, acabó, no, no se acabará en una hora sino que se acabó hace una hora hace una hora concluyó el programa por lo tanto sucedió en el pasado y yo ahora no lo puedo ver o sea fue un adelanto de dos unidades otra vez que tenía que acabarse en una hora y se acabó hace una hora por lo tanto el retardo el, dedo, el, el adelanto el de dos nuevamente si lo adelanto es que ya pasó, si lo retardo es que va a suceder. Eso es una forma también como se puede ver los retardos positivos o negativos. En resumen, los conceptos que hemos visto el día de hoy son las transformaciones de las señales en el tiempo, particularmente el desplazamiento en el tiempo, que es sumarle o restarle un valor a la variable tiempo. Si el valor es positivo, si le resta un valor positivo estoy retrasando mi señal, si le sumo un valor positivo estoy adelantando mi señal. A partir se puede graficar la señal, cómo se va a graficar según el retardo que se tenga, que vimos lo, los ejemplos. Hay que saber diferenciar cuándo la señal se va a adelantar y cuándo se va a retrasar, como ya les dije depende del valor tt, de si es positivo o negativo. Y finalmente identificar el desplazamiento que se tuvo a partir de la gráfica. Espero que estos conceptos hayan quedado claros. Si no, lo pueden repetir. Muchas gracias por su atención.